superemos esta etapa de dolor. La investigación de la PGR sobre Ayotzinapa está lejos de ser la verdad histórica, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La comisión dio a conocer el estado de la investigación del caso Iguala, en donde emite 32 observaciones y propuestas para alcanzar la verdad jurídica sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Estos son los cinco puntos más importantes. La PGR no ha realizado una reconstrucción completa de hechos a la hora y en el lugar en donde ocurrieron. La PGR no ha elaborado fichas de identificación que reúnan datos específicos de los estudiantes, como tipo de sangre, la ficha odontológica, señas particulares, cicatrices y la huella digital. Los huesos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan podrían ni siquiera ser de humanos. La PGR no ha realizado dictaminaciones periciales a la totalidad de los fragmentos óseos encontrados y admiten que no se puede determinar su origen. La PGR debería obtener la georreferenciación de al menos tres mensajes de texto y una llamada telefónica que tres de los estudiantes desaparecidos realizaron el 26 y el 27 de septiembre, para saber dónde se encontraban. La PGR no le ha pedido al Servicio Meteorológico Nacional información sobre las condiciones climatológicas del día en que supuestamente incineraron los cadáveres de los estudiantes en el basurero de Cocula, pues se supone que estaba lloviendo. Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Para la comisión, la investigación sobre el caso Iguala no ha concluido y falta su pronunciamiento definitivo.